Hola, bienvenidos. Vamos a ver dónde se cambia la configuración de los subtítulos. Me refiero a cambiar el tamaño y color del texto, así como de su fondo. Vamos allá, puesto que es muy fácil. Vamos al logo de Windows y pulsamos con el botón derecho de ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles. Luego vamos a configuración. Dentro de configuración vamos a ir al apartado de accesibilidad y si no aparece porque está aquí el menú escondido hay que pulsar en las rayas horizontales luego nos dirigimos a accesibilidad bajamos hasta donde dice subtítulos clic y entramos bien pues ya tenemos reconfiguradas digamos cuatro tipos de cuatro tipos de subtítulos blanco sobre negro Versalitas, texto grande y amarillo sobre azul, Ese está muy chulo. Si queremos todavía más configuración le podemos dar a editar y ahora sí que podemos personalizar mucho más a nuestro gusto. Vamos, el texto, aquí el color, la opacidad del texto, el tamaño del texto, si queremos algún efecto tenemos cuatro disponibles. El tipo de letra también se puede cambiar aquí. No tiene mucha más historia. El fondo también se puede cambiar de color. Aquí siempre tienen ustedes el ejemplo de cómo quedaría. Y luego la ventana, que sí que tiene un truco, porque para que se vea la ventana, la opacidad tenemos que poner como mínimo un 25%. Si no, no se vería. Esta edición la podemos guardar también poniéndole un nombre aquí. El que sea, y si volvemos atrás, lo podemos ya borrar en el caso de que no nos guste. Vamos a eliminar. Y bueno, la verdad que no tienen mucha historia, pero tienen ustedes que saber que se pueden modificar los subtítulos muy fácilmente y ya saben dónde se hace. Espero que os haya gustado, un like si ha sido así, un saludo, muchísimas gracias por la visita. Chao.